niño empezó a buscarlo por toda la casa. decía viene, viene y lo perseguir. ¿Arraigado el espíritu de un niño? Sí. Ya estamos encerrados en esta casa. ¿Qué fue eso? Cuando aparece la voz, que claramente es del niño. Creo que la casa se está despertando. Ahí está, está está frente tuyo, está arriba del rempot Es evidencia muy, muy fuerte, muy buena. de fenómenos paranormales domésticos, popularmente pensamos en apariciones, en movimientos, en la presencia de algún tipo de ser, pero ¿qué pasa si esa presencia se manifiesta como un niño? El equipo de rastros se trasladó al departamento de Maldonado y esto fue lo que registraron. Nuestro equipo recibió un llamado desde Maldonado. En una casa, una familia allí vivía una serie de situaciones que no sabía lidiar con ellas. Sonidos de pasos, ruidos sin una procedencia clara y explicable. Sí, eh, personalmente tuve la sensación un par de veces de, de, de sentir que tenía alguien parado detrás. Y bueno, después gente que se ha quedado, familiares, amigos que han tenido sensaciones extrañas en, en ciertos lugares de la casa y, y este, han visto pasar a alguien de repente por arriba de, de un cuarto a otro, este, situaciones parecidas así. Y, digo, y más, o sea, lo que me pasa a mí acá es que tengo miedo todo el tiempo. No me animo a quedarme sola, siento miedo, me siento como observado. Después otra vez pasó en el, el mismo dormitorio pero sentí como un, un, un, eh, una corriente fría que pasó sobre mí y quedé paralizada y eh, justo ese día estaba, estaba una amiga abajo y bueno, ella, ella subió, dejó la luz prendida del dormitorio y cuando bajamos las dos, pues, pegamos con lo que pasó eh, la luz estaba apagada este, Sentí pasos, este, se apagan las luces se apagan, no se prenden las luces, parece que no es nada normal eso. Este, Una vez mi sobrino de, de dos años se agachó debajo de la escalera este, empezó a decir, como que veía un niño, empezó a buscarlo por toda la casa, decía nene, nene, y lo perseguía. Pensábamos que se había visto en el espejo, que estaba en el pasillo del cuarto, pero cuando pasamos por el espejo vimos que no, no se paró delante del, del espejo a mirarse, ni no apuntaba a ningún niño que hubiera ahí, sino que siguió de largo. Y después lo seguía buscando por toda la casa, subió arriba, lo veía en el cuarto de arriba, apuntaba hacia afuera, lo veía afuera, este, se recorrió toda la casa buscando ese, ese niño, que aparentemente había visto. Yo no me siento como, como acá, sola, no me no animo a quedarme, tengo miedo. Digo, eh, por lo general vivo acá no tengo dolor de cabeza, me siento digo, con pocas energías, digo, me no animo a estar acá sola. Digo, por lo general si, si me quedo, me quedo con mi hija, digo, sola no me quedo, tengo miedo. Yo pienso que de repente el que vive no se da cuenta, pero el que entra y sale sí lo percibe. Porque yo, que estoy trabajando todo el tiempo con público, con diferentes estudios, tengo mucho tema de energía también. Cuando yo vengo, siento que me siento como un bajón. Es más, me duele la cabeza. Me pasa. Lo de los pasos fue en dos oportunidades. Una vez en la cocina se sintieron cuatro pasos este, suave en la madera arriba. Y anteriormente en el otro dormitorio este, fueron, fueron entre seis y ocho pasos rápidos, como cortitos, así. Eh, de repente los, los, los cuatro pasos los, eh, lentos parecían como que una persona tranquila o adulta haya caminado y los otros como alguien corriendo, pasos cortitos como de niño. O sea, fue como que había alguien caminando realmente porque a veces las maderas te clan pero crucen, pero no, fue como que alguien estaba caminando arriba y digo que vamos a ser alzados sí. y no, pues, capaz que un niño. A veces más el niño, bueno, una fue un fuerte que digamos, fue un paso pero como cortitos. Decidimos ir allí. Una vez que uno de los integrantes de la casa grabó en un video una sombra que pasó atrás de ella, mientras en la casa no había nadie. Bueno Patricia, contanos cómo fue esta experiencia respecto a este video donde aparentemente aparece algo en el fondo. Estaba uh -huh. filmando este de YouTube uh -huh. eh, un tema que era karaoke, estaba parada acá, apuntando hacia la tele, que a la tele, y la parte que se refleja atrás donde no es donde está. No. O sea que estabas parada acá enfrente de la estufa. Sí. Filmando la televisión. Así. Y el, lo que se ve en el video es el reflejo de la tele. Sí. ¿No? O sea que lo que pasó pasó pas por detrás. Pasó por acá atrás. Sí, sí. Así. ¿Lo viste en el momento o lo viste después? No, lo vi después. Cuando empecé a ver el video ahí me di cuenta. ¿Y qué te parece que es eso? Parece un niño. Soy clarito. Parece un niño. Se observan con atención, se aprecia claramente cómo algo o alguien se refleja en la televisión cuando no había absolutamente nadie detrás de Patricia. hay alguien acá, hay algo, sea, me pasa todo el tiempo, por ejemplo, cuando se siente y me siento observada, como que viene detrás de mí, me está pasado también, no sé si se eso nada que pero me pasa, me siento como observada, y lo demás, histórico, si siempre dejo varias muchas prendidas porque tengo miedo, me siento que hay alguien, como que no estoy solo. Para mí es algo paranormal, algo que está y ya se nota. Sí, yo trato, trato de no creer que hay nada para no para no sentirme paralizado, ¿no? porque a veces me quedo solo en casa y obviamente que se sienten la, el, los, los escalones que son de madera, se sienten como pasos, pero trato de buscar la parte lógica y entender que los clavos se, se suben o que la madera vuelva a su lugar, yo qué sé. Trato de no asociarlo de no a ninguna actividad extraña de, de dentro de la casa. Cuando entablamos algún tipo de contacto o intentamos contactarnos con esas entidades, pueden suceder dos cosas a mi entender. Una, que esa entidad o esa manifestación se refuerce, por lo tanto reforzar las manifestaciones, los problemas inclusive que puede generar todo eso. O en caso de ser una entidad real, generar un apego al lugar. Entonces la recomendación en general es no hacer algún tipo de contacto o establecerlo. Decidimos recorrer la casa junto a David Para ver qué era lo que percibía en este lugar Bueno David, vamos a recorrer la casa ¿sí? eh, Vamos a, a seguir tu sensibilidad este, Esta, esta madiumnidad que tenés Y vamos a ir viendo qué es lo que, lo que podés percibir en este lugar ¿Te parece? Perfecto. Te seguimos Me pueden ver con la grabadora digital, como siempre, y un micrófono incorporado y los auriculares para amplificar el audio. Sí, impregnación de muchas cosas, mucha historia. Cuando decís impregnación, ¿a qué te referís? Recuerdos de, de, de cosas eh, pasadas, negativas, principalmente. Me cuesta ver... Eh, como una emoción positiva veo más bien eh, algo de abuso yo a poco explico un poco cómo es mi percepción voy eh, viendo partes como si fuera un puzzle y voy armando la historia voy entendiendo parte a parte y voy preguntando eh, la, las primeras impresiones que tuve fue eh, de que el piano eh, tiene un papel muy importante porque es lo único que tiene una energía positiva una energía agradable y hay algo que vino con el piano, positivo también que eh, contrarresta con la casa. Lo que hay en la casa no le gusta lo que, lo que pasa con el piano. Lo que hay en la casa no le gusta lo que, lo que pasa con el piano. Las partes que tienen, que están así muy estancadas, encerradas, tienden a acumular energía negativa y eso funciona como una batería para cualquier entidad que esté absorbiendo Ahora una pregunta, lo que se acumula con estos muebles, con esos objetos y con esos recuerdos negativos que, que dices tú ¿Pueden manifestarse en cualquier parte de la casa o solo donde están los muebles? En cualquier parte, eso funciona como una batería eh, donde ahí es donde está el foco eh, del cual se alimenta, pero hay una movilización que se percibe desde el principio, donde van arriba, bajan, suben las escaleras. Bien. Eh, y es, es una movilización bastante marcada. Muy bien, te seguimos, David. En esa habitación, puntualmente, en hay como una energía más densa, estacionaria, o sea, se queda ahí, eh, que puede haber algún tipo de manifestación. Lo que sí eh, huye a cualquier eh, manifestación de luz o de, eh, de, de energía o de movimiento. Es como evasivo. Está mucho más denso la parte alta de la casa. Como si hubiera un cúmulo energético negativo. ¿Sentís más denso acá arriba? Mucho más denso. Acá escalón se vuelve como más pesado. Acá estoy sintiendo en el audio como una estática. Que no habíamos sentido en otra parte de la casa. Esto es lo que decían también. Esto es lo que decían también los dueños de casa de que sin explicación aparente de repente se sentían unas estáticas en, en los equipos de audio, los equipos de sonido que tenían y tenían que apagar y prenderlos para que funcionen de forma normal en esta parte hay eh, como arraigado el espíritu de un niño. ¿Arraigado el espíritu de un niño? sí. curioso percibir cómo en la estática, sobre todo, se siente más arriba. Eh, recordemos que el techo de la casa, justamente, es de madera. Y la madera, muchas veces, es la que permite la impregnación de ese tipo de energías, ese tipo de entidades, inclusive. Sí, mucho odio, pero no, llego, no logro armar la historia. Mucho odio sentirse, sí. mucho odio. Y el niño que es como que está en esa risa constante, va, viene, pero no. tampoco se eleva, o sea, tampoco es del todo positivo ves al niño como positivo y como yendo, viniendo, como exacto como, como si haci haciendo travesuras hay algo así eh, y también como si estuviera atrapado en cierto punto porque tiene su piano y tiene su cuarto pero el resto de la casa es de algo más pero el resto de la casa es de algo más desde que entré al lugar pude percibir lo que eran dos polos de, de energías opuestas o lo que yo pensaba que eran dos polos de energías opuestas dentro de esa percepción al seguir indagando la respuesta inteligente que pude obtener era solamente de un niño que se encontraba en el lugar siendo que la otra energía aparentemente opuesta no me daba una respuesta inteligente de esa manera lo que pude deducir es que en el lugar se encontraba la energía sí de un niño pero una energía proyectada del niño negativa que en realidad no tenía una eh, inteligencia propia un desarrollo propio, así como tampoco en realidad era negativo, sino que es una manifestación del niño para de alguna manera tener una excusa para atarse a ese lugar. Volvimos al hotel para recuperar fuerzas y prepararnos para la noche, una noche que no olvidaríamos por mucho tiempo. estamos encerrados en esta casa ¿Qué fue eso? Sí, yo sentí un pequeño ruido de algo que podría ser un... Cuando aparece la voz que claramente es de un niño Se prendió el sensor de movimiento de afuera ¿De qué tenemos que tener cuidado? ¿Mañana? ¿Mañana? Creo que la casa se está despertando Nos está dando sus respuestas Ya en el lugar, colocamos cámaras de visión nocturna fijas que serán monitoreadas por el resto del equipo fuera de la casa. Bueno, ya estamos encerrados en esta casa donde, como ya vimos, la familia denuncia actividad paranormal fuerte. No solamente ellos, sino que también la gente que vivió antes. Desde apariciones de niños en un video, voces, pasos, sombras. Y vamos a ver qué podemos documentar aquí. Me está firmando Virginia y estoy con mi grabadora digital, como siempre con este micrófono incorporado y estos auriculares que amplifican mi audición para tratar de grabar alguna parafonía o psicofonía en vivo. Así que vamos a empezar a recorrer esta casa. Allí arriba están los cuartos. Tenemos instaladas cámaras fijas. Vamos a mostrarle a ustedes la oscuridad en la que estamos. Para eso te voy a pedir, Virginia, por favor, si podés apagar la visión nocturna. Bueno, esto es lo que nosotros vemos ahora. Oscuridad total. Ahora te voy a pedir, Virginia, que los vuelvas a encender. Ahí estaba Virginia prendiendo. Y ustedes ven, gracias a la luz infrarroja y la visión nocturna que tiene la cámara. Así que, explicado esto, vamos a comenzar a recorrer un poco esta casa. Por más de 25 minutos recorrimos varias habitaciones de la casa y no documentamos absolutamente nada extraño. Pero esto estaba a punto de cambiar. ¿Qué fue eso? Lo escuché. ¿Escuchaste? Sí. Vino como por acá, fue como algo por acá abajo. Eh, me acabo, acabo de grabar como una especie de, de sonido infantil. Y sentí, lo sentí como por aquí abajo. Como que el sonido vino de abajo hacia arriba. Eh, Virginia, vos qué sentiste? Sí, yo sentí un pequeño ruido de algo que podría ser de un niño. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Cuando aparece la voz, que claramente es de un niño, recordemos que no eran ni Ignacio ni Virginia. No podían ser de ninguna manera. Inclusive a ambos se los ve sorprendidos. Seguramente también es eh, asociado justamente a la manifestación que mencionaban estas personas, los habitantes de la casa. Sigo teniendo eh, en este momento el frío en la espalda y una especie de cosquilleo en el rostro que significa... ...que pudo haber algún tipo de, de variación en la energía del ambiente... ...y en los campos electromagnéticos. Vamos a hacer una cosa. Eso. En este momento de la investigación, Virginia y Nacho deciden utilizar el SB7. Este aparato lo que hace es realizar un barrido de una punta a otra del dial, como si usted tomara una radio en su casa y fuera a una velocidad muy alta de una punta a otra de su dial. De manera que en ningún momento se puede captar una estación. Para que una voz aparezca aquí, es algo increíble que suceda, porque en ningún momento se detiene en una estación tanto tiempo como para que se pueda escuchar. ¿Hay alguien acá? Seguime ¿Por qué estás acá? Se prendió el sensor de movimiento de afuera Justo lo estoy tomando ¿Estás aquí afuera? ¿Estás? Estoy, dijo Lo que pueden ver aquí en la puerta es el LED infrarrojo de mi cámara de visión nocturna que a su vez también se ve reflejado en esta puerta aquí afuera. Cuando muevo el LED el sensor de movimiento lo detecta y este se activa. Por lo tanto, esto queda descartado como algo paranormal. Sin embargo, en cuanto apoyo mi cámara en la mesa, una voz sale del SB7. ¿Estás? Estoy, dijo. Es curioso ver cómo se venía manifestando algo que tenía que ver con voces de niños dentro de la casa. Al momento de salir aparece claramente una voz que no es de niño. Inclusive tiene un tono diferente.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 Tuvimos varias respuestas ahora, a medida que nos acercamos a esta puerta Y después, algo que pareció decir cuidado Así que lo que vamos a hacer, es ver qué hay detrás de esta puerta Esto es un lugar que está lleno de objetos Es como una especie de, de galpón No deberíamos entrar acá, me acaban de decir cuidado ¿De qué tenemos que tener cuidado? Mañana. Mañana. ¿De qué tenemos que tener cuidado? Mañana. Mañana. Frente a una pregunta de Nacho, una respuesta inteligente sale del SB7. ¿Pero qué la provoca? Por lo que vimos antes, el barrido no permanece en una estación como para que algo así pueda aparecer. Salimos de la habitación y nuevamente una voz infantil. Pero vamos a, a seguir la investigación Haciendo otra experiencia Así que vamos a volver a la base Creo que Que documentamos algunas cosas Vení Virginia, vamos a entrar Bueno, creo que la casa Se está despertando Y... Nos está dando sus respuestas. Vamos a volver a la base ahora para probar otra experiencia ¿sí? y seguir investigando esta casa y ver si podemos conseguir respuestas para esta familia. Vamos. Vamos a hacer esta experiencia utilizando... Este, esta cámara especial Ahí está, está está frente tuyo, está arriba del remport ¿Puedes acercarte hacia mí? Es como que va ahí bien, está atrás de ustedes está. Bueno, vamos a hacer esta experiencia utilizando este, esta cámara especial que lo que hace es eh, buscar figuras humanas y representarlas eh, con una especie de esqueletos que se ven en esta pantalla. La cámara de registro biométrico, una de las herramientas que utiliza es desplegar un campo que es esos puntos que usted ve sobre la pantalla. A través de ellos y en base a ellos genera las figuras que aparecen luego en la imagen. Es importante destacar que la imagen que se ve en la pantalla es espejada. O sea, lo que usted ve a la izquierda, en realidad, cuando se toma con la otra cámara, está a la derecha. Vamos a ver si aparece algo extraño, porque como ustedes están viendo en este momento, está reconociendo a David y a Virginia, que están... Virginia va a tocar el piano como una experiencia de objeto desencadenante. Está David, que nos está acompañando. Y vamos a ver si aparece algún tipo de esqueleto, sin que haya una persona enfrente. Era importante que Virginia tuviera esa experiencia en el piano porque desde un principio noté la afinidad hacia ella y la afinidad hacia el piano. De tal manera que funcionaba como un objeto desencadenante para que el niño se manifestara. Y también que se manifestara esa fuerza energética negativa que en realidad no era más que los miedos proyectados del niño. Virginia, por favor, si puedes comenzar a tocar, Ahora estoy tomando a ellos, Voy a dejar un poco ahí ven que reconoce a David. Siente algo hacia este lado, la cocina. vamos. David dice que siente algo hacia la cocina. No, no, no, no, no, no. Ahí está, está en la cocina. Apareció algo en la cocina. Qué increíble, apareció una forma de esqueleto en la cocina justo cuando David dijo que se iba a mover hacia ese lado. ...y qué va a pasar entre nosotros. ¿Hacia dónde? Vamos. David dice que siente algo hacia la cocina. Ahí está. Está en la cocina. Apareció algo en la cocina. Precisamente en ese lugar donde David percibió una presencia... ...una figura es captada por la cámara. En un principio creímos que era el reflejo de Nacho sobre el televisor. Pero dos elementos indicaban que no podía ser. Uno, Nacho se traslada y la figura se mantiene. Y la otra, esa figura abruptamente desaparece. Fue realmente increíble que en el momento que justo que David nos dijo se va a ir hacia la cocina y después de utilizar la cámara varios minutos sin que aparezca absolutamente nada Apareció un esqueleto sin que haya absolutamente nadie, por lo menos visible, enfrente de nosotros. Ahí está Virginia en el piano. Recuerden que hicimos la experiencia del piano con objeto desencadenante. Vamos a intentar... Ahí está el REMPOD que lo activó... ¿David? Es se mueve muy rápido. Cuando arriba, Ahí está. Está está frente tuyo. Está arriba del REMPOD. Está mirando... Es, un, es como un niño. Es como un esqueleto pequeño. ¿Puedes tocar el REMPOD? Está como analizando el REMPOD. Es como un juego. ¿Puedes tocarlo? David, está como. Y, o como jugando con el pod como observándolo. Es un juguete. ¿Puedes tocarlo? Está como to, como tocándolo, David. Desapareció. Repasemos lo que acaba de suceder para que sea más claro para ustedes. En la segunda planta se encuentra absolutamente solo David. Fuera del alcance de la cámara, y enfrente a la puerta de un cuarto, se encuentra ubicado el Rempod. En planta baja nos encontramos Virginia, Andrés y yo, utilizando la cámara de registro biométrico. ¿Puedes tocarlo? Esta extraña figura, ante el pedido de David, parece inclinarse y mover su brazo izquierdo hacia el dispositivo, actuando de forma inteligente ante un pedido. El REMPOD no se enciende, primero, porque no era su intención. No era su intención eh, generar ese tipo de sonido, ese tipo de interacción. Y eh, segundo, porque tampoco tenía la fuerza energética para poder plasmarlo en ese momento. Hay algo, pará, pará, pará, hay algo acá. Ahí. ¿Lo, ¿Lo están viendo? Sí, lo estamos viendo. Está parado enfrente de nosotros. Impresionante. Es como una... Algo, un, es una, una persona. Pero es como un esqueleto pequeño. Sí. Desapareció. Es el mismo esqueleto que de una persona, ¿no? Sí, sí, pero pequeño. Sí. Estaba hacia, hacia ese lado que no veo que hay. Ahí está. Está como parado arriba de eso. No sé qué es lo que es. Es, es, es acá. Lo estoy filmando en este momento. ¿eh? Perfecto. Virginia, sí. acércate a lo que está filmando Andrés. Y fíjate qué sentís, qué pasa. Está como. está enfrente de tuyo. Está enfrente de tuyo, Virginia. Move, move, tus brazos. Acercale la mano. ¿Sentís algo de la temperatura? ¿Sentís algo extraño? Me siento un poco angustiada. ¿Podés acercar tu brazo al de Virginia? estira tu mano, por favor. Desapareció. ¿Te sentiste angustiada? Sí. También eh, el equipo pudo registrar lo que es eh, una manipulación del niño respecto a su energía entonces por momentos podemos verlo más alto más bajo siempre manteniendo un, un poco la, la estructura de, del niño pero eh, a veces incluso más pequeño dependiendo exclusivamente de su proyección energética cuando virginia se acerca a él inclusive esta entidad parece como que se inclinara buscando contacto con virginia Bueno, David, voy a intentar subir. David, ¿vos decís que el niño está en este cuarto? Ahora, en este momento no. ¿En este momento no? Se asustó. Es como que va y viene, pero está atrás de ustedes. ¿Estás acá con nosotros? ¿Podés volver a aparecer aquí? Para que te veamos nuevamente. Está acá. Apareció algo acá. Les juro que apareció algo acá. No, no sé si lo, yo vi, a vi. Ver. Sí, yo lo vi. Ahí está. ¿Podés asomarte más? Está como en el otro cuarto, ¿no? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Está como en la puerta del cuarto, ¿no? Andrés, ¿vos que tenés la visión nocturna con la otra cámara? Sí. ¿Podés acercarte a la escalera? Está enojado. ¿Está enojado? Sí, golpeo. ¡Mirá! ¡Se acercó a la escalera! ¡Se acercó a la escalera! No, no, esto es... Impresionante. Estoy totalmente erizado. Es evidencia muy, muy fuerte, muy buena. ¿Puedes acercarte a la escalera? Cuando me preguntan dónde estaba el niño, porque por un momento estaba en el cuarto, al volver a fijar mi vista para encontrarlo, es cuando lo encuentro detrás de Ignacio. Es muy significativo ver cómo David, antes de ser percibido por los aparatos, dice, indica dónde es que se manifiesta este ser, este supuesto ser. Primero lo muestra en la cocina, después, sin decir nada, él sube justamente al nivel superior, donde ahí también se empieza a manifestar, utilizando inclusive el aparato que David manipula. Lo que te quiero pedir es que vengas hacia mí, Estoy sintiendo ahora, David, eh, la electricidad en el cuerpo. En el brazo derecho y un cosquillero en la mano izquierda. Que te acerques hacia mí y le demuestres a la gente de que estamos capturando, que estamos grabando a alguien que se tra traslada por esta casa de forma inteligente. Puedes acercarte hacia mí, hacia donde estamos nosotros. Está ahí, está ahí, está ahí, está al lado tuyo. Acá. Al lado de tuyo, en la puerta del cuarto. Acá. Sí, es, sí, ahí, ahí. Ese es pequeño. Es un, es un, sí, es un esqueleto pequeño. Mira Virginia, no sé si llega la cámara a tomar. Está muy lejos ahí. Tengo todo el brazo izado. Cada persona percibe las energías en forma diferente. Ignacio tiene una sensibilidad en la piel, él siente como una electricidad, como un cosquilleo. Y evidentemente, esa misma percepción después es comprobada justamente con lo que perciben los aparatos. Nuevamente, la cámara de registro biométrico capta sobre la mano de Nacho una figura pequeña. Y nuevamente, esa figura responde de manera inteligente a lo que dice Nacho. Son muy claras las respuestas inteligentes de esta entidad, sobre todo cuando Ignacio le pide que se acerque, que le toque el brazo, eh, la cámara de registro biométrico lo que hace, lo que manifiesta es justamente que esta entidad parece estar inclusive parado encima del brazo. Es importante entender que es un espíritu que eh, se ha mantenido en el cuerpo de un niño durante décadas, durante mucho tiempo, pese a que su mente eh, o sus vivencias han evolucionado ha interactuado con cámaras ha interactuado con equipos nuevos y ha aprendido de eso pero eh, mantiene su mentalidad de niño eh, David va a comunicarse con este supuesto niño para explicarle esto, David ¿Querés que lo deje arriba de la mesa? Por acá mejor Bien Si podés comunicarte con nosotros te pido que te acerques a este aparato y hables con nosotros así te podemos ayudar en este lugar nadie te va a hacer daño voy a prenderlo ¿Querés ascender? Salió, salió un sí Bueno David, eh, lo dejamos corriendo bastante ¿Qué, ¿Qué es lo que sentís vos en este momento? Es como si el niño quisiera comunicarse pero ese hombre, esa fuerza negativa, no lo deja. Lo tiene como prisionero. Bien. Bien. Creo que ya estamos, ya está por amanecer. Creo que hemos documentado evidencia increíble esta noche. Y bueno, creo que mañana, descansados, lo podemos conversar más tranquilos, ver el material y tratar de traerle a esta familia respuestas y una solución para este, esta situación que están viviendo. ¿Te parece bien? Eso es importante. Siguiendo el ejemplo de muchos casos que han habido previos a este con situaciones similares, se ha encontrado que una manera de lidiar con esta situación es, dentro de lo posible, ignorarlo. Tratar de no prestarle atención, que quizás a veces pareciera como que este fenómeno es lo que busca. Entonces, quizás ese sea un camino para que esta familia pueda seguir con su vida. Mi conclusión en todo esto es que evidentemente hay una manifestación. Si esa manifestación parece ser la de un niño, ese niño puede ser también una manifestación o espiritual o tal vez desde el lado parapsicológico puede tratarse de una proyección, ya sea de las propias personas que conviven con, en, con esa situación que en base a su sumatoria fueron generando esa proyección, dándole forma, dándole características especiales, o tal vez por alguien que vivió anteriormente en ese lugar ¿no? Hay algunos puntos que puedo recomendar para cambiar la vibración energética del lugar Hay que entender que si uno eleva la vibración energética de un lugar inmediatamente queda eh, expulsado cualquier eh, residuo energético negativo o cualquier manifestación negativa Evidentemente también hay una manifestación impregnada en algunos objetos Inclusive en la parte alta de la casa que tiene techo de madera, la madera en esos casos oficia justamente de elemento impregnador. A veces algo tan simple como poner una música alegre, estar más activo y desarrollar emociones de alegría expulsa totalmente a cualquier eh, elemento negativo. También es importante realizar una limpieza más que energética física quitando todos los objetos estancados y dándole un cierre a esos objetos que estaban del dueño anterior porque de alguna manera están repitiendo un ciclo que no les pertenece eh, Yo lo que percibí eh, que faltaría en esa casa es tal vez un poco de limpieza energética La limpieza energética es tan simple muchas veces como hacer un orden, eliminar objetos que pueden estar impregnados vi una gran cantidad de objetos que pueden estar impregnados Hacer entrar la luz del sol también, que vi que faltaba en ese lugar y generar también eh, altas vibraciones y tal vez, como podemos sospechar en algunos casos, ignorar un poco el tema simplemente para ir minimizándolo, pero básicamente hacer una limpieza y una elevación de vibraciones, de energía sobre todo. Considero que trabajando esos dos aspectos, el proyectar energía positiva y el limpiar físicamente, se está más que avanzando en lo que es la vibración energética del lugar